Amigas y amigos de Cartago, un encuentro nuevamente en nuestro espacio semanal... ...donde eh, hablamos de historia de Latinoamérica, del mundo, del tercer mundo, de lo que sea. Hoy vamos a tener una mirada más completa de la ciudad... ...que hace rato que queríamos hablar con César... Eh, ...un poco para meternos en, en, en los temas relacionados a una de las ciudades más ricas de Argentina. De, imagínense la ciudad símbolo pegada al extractivismo, a Vaca Muerta... Eh, y con esta mirada siempre que uno eh, intenta eh, complejizar sobre cuánto se le da la espalda a, a una población cada vez más ex excluida de, de, de los centros comerciales, del hiperconsumismo y estos negocios que siempre tienen que ver con, la, con, con el Estado, ¿no? con, la, con, con los negocios, con la construcción con, bueno, vivir de la guita del Estado eternamente justamente, César, mira eh, te saludo y entraba en esta, en esta mirada eh, me llamó mucho la atención que hace poco tiempo se había eh, confirmado que los nombres terratenientes en, en Neuquén este, tenían que ver con la familia Zapag ¿no? y uno se pregunta cómo lo hemos naturalizado esto ¿no? de, de, una, un, como una reflexión que te propongo como para arrancar este, nuestro encuentro y agradecerte por, por, por la paciencia ¿no? de, lo, de los cinco nombres terratenientes en, en, en toda la provincia este, siempre vinculados a la familia gobernante o, o a los negocios con el Estado Bueno, gracias por, por, por... Ya están a punto de arrancar, me decías en el, en el Consejo Así es, eh, gracias Pablo eh, Saludos a toda la audiencia que es muy fuerte, muy importante Y sí, eh, esta reflexión que vos propones de una característica de nuestra provincia, de un partido-estado. Eh, porque no solo en cuanto a la propiedad de la tierra, la familia Zapac está, es, una, es, es un acaparamiento muy fuerte, sino también en la patria contratista. Recordá que las principales obras de, de nuestra provincia están realizadas por una empresa vinculada también a la familia Zapac. Claro. Es decir, es un partido-estado que dirige los, la economía de la provincia o que es agente de los grandes... Eh, negocios de la provincia y que también está vinculada a la patria contratista que es una de las principales fuentes de financiamiento a partir de los sobreprecios así que indudablemente es una de las características de, de, de nuestra provincia vinculado a esto que vos señalabas. ¿no? Eh, eh, contame un poco de la ciudad eh, más allá de que ya tenés mucha experiencia eh, bueno está arrancando otro periodo de, de, de laburo en el consejo eh, vienen de una muy buena elección eh, ...con qué te encontrás este año, con qué están arrancando... ...qué cosas eh, han descubierto o van a profundizar... ...sobre todo con esto de, de, del tamaño presupuesto que tiene una ciudad que... ...nada, eh, eh, no puedo asegurar ni, el, ni la luz, ni el agua, ni el gas a gran parte de su población. Mirá, nos desayunamos con el aumento del colectivo... ...calculá que son 62 pesos, es uno de los boletos más caros del país... ...y justamente eh, el aumento se hace en enero... ...en una época donde se busca... ...que la gente está ocupada en otros temas... Eh, ...las vacaciones y... Eh, ...disculpame la palabra, pero clavaron un aumento... ...brutal... ...de una empresa que viene siendo beneficiada... ...totalmente... ...y te pongo dos ejemplos... ...la empresa dice que tiene pérdidas... ...como consecuencia de la baja de pasajeros... ...por la pandemia... ...y luego por las inversiones que hicieron... ...pero nunca perdieron... En mayo del 2021, cuando hubo restricciones a los para la cantidad de pasajeros, esta empresa recibió una compensación de 32 millones de pesos y luego a final de año, a fin del 2021, cuando eh, también dijeron que tenían pérdida, la, la provincia en este caso los premió con otros 22 millones de pesos. Y después tienen subsidios al gasoil, eh, eh, tiene exenciones impositivas... O sea, sin subsidio no podría vivir... No, no puede vivir, es una empresa totalmente parasitaria. El municipio dice que el boleto sin subsidio debería salir 108 pesos. Sin embargo, no se, nunca se muestra los costos. Nosotros, uno de los planteos que desenvolvemos en el Consejo es eh, la necesidad de una apertura de las cuentas contables, una auditoría externa, lo presentamos, y vos sabés que cuando lo discutimos en el Consejo se nos señaló de que no, de que no se podía porque justamente se iba a discutir en el contrato de concesión que se debería estar discutiendo ahora en febrero, porque ahora en febrero vence la licitación. Y eh, a fin de año también lo prorrogaron por 12 meses, incluso hasta 18 meses. Así que vos fíjate es un cúmulo de cómo eh, los municipios durante, no solo ahora, pero durante su último, desde que se privatizó, viene siendo totalmente beneficiado y tenemos un boleto caro. Eh, y, ¿Y eso tené... sabés...? Se... Sé que ustedes no tienen compromiso con nada eh, más que con el, el, los laburantes, las laburantes que los votaron. ¿Se sabe por qué está ese, ese entramado? O sea, ahí debe haber un negocio que viene desde antes de Quiroga, me imagino. Sí, por un lado es porque representan, es es una cuestión de intereses, son agentes de esos intereses, y luego hay muchas cuestiones turbias que nosotros venimos denunciando. ¿La empresa era? es eh... La empresa es eh, la ex Indalo, que la conocen mucho a la vecina, y ahora se llama Autobuses Neuquén. Eh, Pero es el nombre de acá. Que es, la, ¿no? que es el nombre. Luego, después hicieron una, una, una maniobra de como había mucha crítica al monopolio, incorporaron a otra empresa que se llama Peguenche. Sin embargo, a la ex Indalo, Autobuses Neuquén, le dejaron los grandes ramales de la ciudad. Los grandes ramales que trasladan el gran porcentaje de los vecinos de la ciudad quedaron en manos de Indalo. No, y eh, de... es un sistema, tiene un sistema de frecuencia que es totalmente eh, negativo, deficitario para los vecinos que tienen que planificar su vida para trabajar, para estudiar. Vos calculás vecinos de la meseta, tienen frecuencia cada cuatro horas, no pueden planificar un horario de laburo o vos querés planificar tu llegada al laburo y, y es muy difícil o pensá en los trabajadores de comercio monotributistas que muchas veces tienen que hacer cuatro pasajes diarios o incluso trabajadores docentes que tienen que trasladarse de escuela en escuela, escuela. es una torta de guita descomunal lo del pasaje y eh, es, una, es una manifestación de que son agentes de estos, de estos intereses eh, porque cuando un trabajador a fin de año dice que perdió contra la inflación no hay ningún tipo de compensación a esta gente la compensaron con 22 millones tienen presupuestado 900 millones de pesos en subsidio y además le, le adelantan los subsidios. Se los van a adelantar. Entonces, es un, claro, cúmulo, o sea, eso es un cúmulo de beneficios. ¿Hay alguien adentro o, o alguien es, digamos, eh, que, que labura para ellos o es parte de ellos o, o, o forma parte de la empresa? Porque si no, no se entiende mucho. Eh, eso lo pienso en una ciudad con cada vez mayor... Eh, eh, ...influencia del, del tráfico, eh, cada vez hay más autos, cada vez se, las calles están peor... Digamos do, ...donde lo ves está todo mal hecho. Sí, donde, donde tenés este sistema de, de baches que vos, vos mencionás... ...la situación es absolutamente crítica también en este aspecto... Eh, ...y es un golpe porque incluso eh, el gobierno ha señalado... ...de que eh, el pasaje puede llegar a 100 mangos, entonces... Eh, bueno, nosotros estamos con esta campaña, hicimos una junta de firmas más de 2.000 firmas, estamos en esta actividad, la semana que viene lo vamos a presentar y después estamos insistiendo con la municipalización, Pablo, porque eh, justamente el, el, el transporte tiene que ser un servicio que facilite la vida en la ciudad y no que esté a merced de estos negocios capitalistas, eh, de empresas totalmente parasitarias, que incluso, para los que no conocen, el municipio ha tenido que pagar eh, los salarios, ...porque la empresa dice que no tiene fondos... ...aumentos salariales, incluso se ha tenido que hacer cargo... ...el propio municipio, es decir, es un completo beneficio... a ...esta empresa, que es uno de los grandes monopolios de la ciudad. Claro, y si vos hablas de, de que sea algo público... ...viene toda la sarta liberal de que el, el Estado no sirve... ...de que este, va a haber corrupción, que qué sé yo... ...cuando la empresa ya trabaja así, este, en realidad es, es todo lo contrario... ...imagino, porque no, no hay nada público, digamos... en, en el. En Todos el... los servicios están privatizados... Pero cuando nosotros señalamos municipalización, no es que nosotros hacemos un planteo estatista claro. en el vacío, sino que señalamos que es la plataforma para que los vecinos controlen y los usuarios controlen un servicio de estas características. Y después en la ciudad tenés un gran problema, que para mí es uno de los grandes, que es el tema de los servicios, donde vos tenés eh, alrededor de 52 barrios que no tienen servicios eh, o agua, o luz, o, o gas, eh, y por lo tanto estás hablando casi de 10.000 familias en la ciudad y esto es un gran tema que nosotros es lo que estamos impulsando para la organización de estos reclamos eh, nada y que empieza a saltar incluso, esto se ve muy notorio cuando comienza bajo tierra. el invierno ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea Si vos no le hace el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea Tenés que ser... Eh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 tenés, eh, y me parece que eso puede pintar de cuerpo entero la contradicción de nuestra provincia con el tema de, por ejemplo, las garrafas para los que no sabían, acá en la ciudad hay una planta de garrafas con 40.000 garrafas tiradas de un emprendimiento que quedó trunco entre Enarza, la ex Enarza y Calf eh, eh, y dejaron 40.000 garrafas tiradas y vos tenés familias que no tienen garrafas, hoy un cilindro está casi 9.000 pesos y no tienen para reponerlo entonces cuando se habla de exportación de gas Vos tenés acá Que incluso no hay datos oficiales Pero calculá que son alrededor de 20.000 personas 20.000 hogares que no tienen gas en la ciudad Y que tienen que soportar estos fríos impresionantes que se vienen Y con el tema eh, de los gastos que tiene eh, Imagino que ustedes tendrán algún registro Les dejan ver esos números este, Cuando uno descubre que está esta historia del Neuquén eco-friendly en eh, Neuquén inclusivo y vos en el fondo ves que hay un gran negocio de construcción ¿quién, no? de, de quién se queda con las licitaciones para hacer no sé, una bicisenda o cuando uno sabe que hay algo ¿ustedes han descubierto algo? ¿son suspicacias que quedan? pregunto esto por, por el nivel de precarización que se ve en la vida cotidiana dentro de la ciudad sobre todo cuando uno sale del área céntrica este, y el nivel de gastos que tiene... Hoy Neuquén, hoy Neuquén está codiciadísima entre muchos productores o productoras nacionales de espectáculos por la guita que se gasta acá, por ejemplo, en, en, en eventos multitudinarios, ¿no? Bueno, mira, recientemente la ciudad eh, sancionó una ordenanza que le permite una actualización automática por inflación a lo que es justamente el negocio de la patria contratista. Eh, y por lo tanto hoy lo que es el metro cuadrado se ha ido por las nubes eh, es eh, lo que la, la especulación inmobiliaria es, es absoluta explicanos eso otra vez o sea eh... pues es, en los pliegos licitatorios hay cláusulas donde prácticamente la hora va aumentando automáticamente a partir del IPC digamos eh, o que, sea ellos sí el, le reconocen a eh... ellos sí le reconocen a un trabajador eh, que está en el Estado tiene que generar una lucha descomunal para que le reconozcan una recomposición. A partir de la obra pública hay actualizaciones automáticas. Por ejemplo, si yo construyera, no sé, eh, si ganara la licitación para marcar las calles... Ya tenés incorporado tú eh, el respaldo de el proceso inflacionario por parte de la empresa que construye. Es imposible que pierda Guita. Es imposible, nunca pierden Guita eh, que es algo que se vio mucho en el Metrobús. Vos recordá que el Metrobús se, fue, se presupuestó por 150 millones y terminó saliendo 700 millones de pesos. Es una torta también de plata descomunal y tenés este aspecto incluso que se vio reflejado con vecinos de Santa Genovea, que es un barrio muy importante de, de, del centro de la ciudad, que prácticamente ya vecinos han planteado que es imposible poder vivir porque están de, se están demoliendo las propias casas como consecuencia del nivel de, de construcción de edificios que está sucediendo en la ciudad. Entonces tenés esto, y después, por ejemplo, tenés, en cuanto a los fondos, la situación de la Fiesta de la Confluencia, que eh, el gobierno incumplió una ordenanza que Tiene que informar sobre los fondos. No ha dicho cuánto sale la fiesta. Dicen que han sido bancadas por empresas. Sin embargo, no informan cuáles son esas empresas. Y vos calculás que hay que, que, que pagarle a una empresa que se llama Mod, eh, prácticamente para poner un carrito de comida. Te cobran 350 mil mangos por cinco días. ¿Cómo? Eh, 350 mil mangos. Pero un carrito. Por cinco días, más o menos tienes que pagar esa tarifa. Con lo cual van a hacer una una facturación descomunal. Tampoco se sabe cuál es la vinculación de esta empresa Mod con el, el municipio. Eso la empresa tiene alguna página en internet, tener algún... Y nosotros estamos buscando eso. Eh, ¿Cómo se escribe? Mod. M o o d. Ah, eh, como el bar de que está acá. Claro. Eh, ¿O sea, le tenés que pagar a los dueños del bar para ir allá? Claro. Estamos viendo si, es, si se trata de lo mismo. Eh, si son los mismos propietarios pero, pero bueno eh, e incluso con especificaciones de que se tiene que vender ciertos productos por ejemplo de una determinada cerveza y no otras que puedan vender eh, bueno eh, ese tipo de, de manifestaciones o sea tenés que pagarle por ejemplo mil mangos, mangos entre 350.000 mangos por 5 días más o menos en los stands para quedarte, en algún para lugar. quedarte ahí entonces, tampoco, bueno, incluso los propios la, las propias artistas han señalado que no está el cupo femenino garantizado, o las bandas regionales. Bueno, eh, no hay informe de cuánto sale la fiesta. Es, Entonces eh, Recordemos, para los que no están fuera de Neuquén viendo el programa, es una fiesta ya hasta a un nivel de festival eh, europeo, digamos. Sí, ¿no? sí, Estamos hablando internacional. De, más de 100.000 personas. Mega estructura que, que, aparte, genera mucho laburo para un sector muy precarizado como el del sonido o la exacto, iluminación, viste, exacto, que cobran casi al día. Exacto. Así que imagino entre la guita pública y la guita después que se da en mano en bolsillo, o sea, y, un negocio por todos lados. Y no solo eso, sino que también anunció. Se anunció una fiesta extraordinaria ahora también para el, el aniversario de la ciudad el 1 de septiembre. Ah, o sea que en el año vas a tener... Vas a tener dos fiestas de estas características. ¿Y ustedes Así, ¿no? esto, esto, esto se lo han desayunado ahora? ¿Lo venían ya más o menos eh, estudiando? Ah, eh, Mira, esto, esto lo de las fiestas es, eh, comienza en, próximos, en los próximos días y todavía no está la información. Hay una ordenanza, nosotros vamos a pedir justamente que allá hay proyectos presentados incluso en este aspecto y nosotros vamos a seguir insistiendo con esta, con esta info lo mismo que el transporte, que tenemos un proyecto de, de auditoría eh, y luego, bueno, todos nuestros planteos que estamos desenvolviendo en la ciudad que tiene que ver con lo que te señalaba yo, que es los servicios que es un tema fundamental, la cuestión de la garrafa en la ciudad la cuestión ambiental en la ciudad eh, en función de la cantidad de pozos petroleros que existen en el eje, en el eje urbano es un proyecto que tenemos planteado también para la provisión de los pozos petroleros en, en el marco de los 8 kilómetros de del casco urbano de la ciudad, justamente para preservar el ambiente y la salud de los vecinos. ¿Hablas Así, del de que está en Valentina? Y también de Valentina, por supuesto, tenés, tenés todas esas operaciones que siguen allí, eh, donde bueno, se está asentando la, la, la ciudad para esos lados. Claro, la, eh, eh, Neuquén crece para allá. Crece, ¿no? para tiene, tiene esa perspectiva de crecer para la para la meseta, digamos. Y ¿no? crecer es un, eh, soy muy gentil, digamos, ¿no? Eh, eh, es sobrevivir prácticamente, ¿no? Claro, bueno, este es, tenés el, el gran tema de la ciudad, que es la falta de servicios para, para, para miles de vecinos. Es un gran tema. Eh, César, si yo fuera abogado del diablo y comprara todos los delirios de la de la prensa este, empresarial, diría, bueno, pero ¿qué quieren vivir gratis, digamos? Ustedes que han estudiado de qué significa llevar servicios públicos. A la, ...a la inmensa mayoría de las neuquinas, los neuquinos... ...de los laburantes que están viviendo en esa zona. No, es absolutamente amortizable. Eh, lo que sucede es que acá tenés un, un, gran, un gran negociado... ...que tiene que ver con la, con la facturación que se hace para, para esos servicios. Eh, ningún vecino de la ciudad, o su enorme mayoría... ...quiere vivir sin servicios porque en, la, en, en el verano tenés la situación de la... De, digamos, de las temperaturas y por lo tanto es imposible poder vivir así lo mismo sucede en el invierno es totalmente amortizable lo que sucede es que eh, vos fijate en el presupuesto de la ciudad son casi 60 el 6% de presupuesto para, para lo que es obras de agua, de gas y demás y tenés más de 500 millones de pesos en lo que es la patria contratista, nosotros le enseñamos que es el asfalto, es decir que la, la ciudad está orientada en favorecer tres o cuatro empresas que tenés, una de ellas es pac en desarrollar a fondo eh, todo lo que es la patria contratista y los sobrepesos que se manejan en eso y eh, un mínimo presupuesto eh, para, para, para los servicios. El asfalto es, es digamos, el, el Bademecum, ¿no? Exacto, que incluso también... Después hay todo un negociado con el tema del bacheo, porque en general se, se rompe, se vuelve a arreglar, se vuelve a cobrar tres veces por una obra que debería durar más tiempo. Esto los vecinos lo saben muy bien. Eh, y bueno, eh, está, esta, está esta situación.